Hola chicos, soy Edward Sensos, ¿cómo estás? Y para los que piensan que solamente hago win pues no, tengo una habilidad Secreta que pocos pueden hacer Me llevó horas de entrenamiento Y se los voy a traer solamente Para ustedes, mi gente Rica Solamente chequen esto ¡Vamos! ¿Eh? ¿Eh? Sin importar cuánto te esfuerce, no hay una versión de ti que pueda superarme. Etiquétame en un video tuyo mostrándome alguna habilidad que tú tengas Estaré reaccionando en ellos en el próximo vi video